El Instituto de Agua Potable y Alcantarillado, INAPA, dio continuidad a los trabajos para la instalación del servicio de agua potable en el sector espínola de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El ingeniero Juan Carlos La Antigua ofreció los detalles de los trabajos. Fíjate, eh, lo que estamos ahora mismo es buscando solución a un problema de agua potable que presenta el sector espínola en la primera etapa,